Muy bien, eh, y precisamente esta jornada hablamos acerca del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nos parece un, un tema muy importante considerando las normativas que existen en beneficio de las personas, el bono a las personas con discapacidad grave y muy grave, esto está determinado mediante normativa y esto tienen que cumplirlo los municipios, pero también hay un trabajo, un trabajo de... Eh, del Estado para que se pueda eh, precisamente a este otro sector de la población poder incluir e insertarlos también en el campo laboral. Esto significa obviamente eh, una capacitación y por lo menos tenemos entendido que ocurre esto. ¿Cómo se está trabajando para que de, de cierta forma también se pueda eh, coordinar con los sectores, con la institución pública, con la institución privada y a partir de ello también se pueda establecer esos mecanismos? Eso es lo que vamos a determinar eh, los siguientes minutos. Tenemos entrevista a continuación, está con nosotros Víctor Bacaflores, director general de empleo nos acompaña, ¿cómo está? Bienvenido Saludo, bien, Buenas noches no, Es un gusto para nosotros que nos acompañe Yo le decía precisamente, ¿cuál es eh, el contexto que tenemos en este escenario? ¿Cómo se está trabajando? Yo recuerdo que ya hablábamos de una capacitación eh, eh, y esto había eh, sido marcado precisamente a través del mismo Ministerio de Trabajo yo creo, Gabriela, que hay eh, varios elementos en lo que hace a, a la atención, al trabajo, a la solidaridad, a los derechos de las personas con discapacidad. Una de ellas es el hecho de que en este gobierno, en este periodo, en el gobierno de Evo Morales, se han aprobado eh, un conjunto de normas, eh, decretos, leyes que favorecen a estas personas que hacen educación, transporte, derechos en general, como nunca, como nunca. Y mira tú cómo es la vida, la ironía, eh, si ha habido un gobierno que ha sufrido un embate, un cerco manipulado por sectores conservadores, ha sido precisamente en este periodo. Eh, hay que recordar la movilización de las personas con discapacidad, con mucha energía, pero, irónicamente, porque si hay algún gobierno que ha hecho tanto, tanto por ellos, es precisamente este. Y uno de ellos, en el lo que nos corresponde, es eh, la 977, que es empleo para estas personas. Bajo la consideración de que... Eh, la posibilidad de que la gente subsista, se proyecte, sobreviva, se desarrolle sobre la base de su propio esfuerzo, de su propio trabajo, de sus propios ingresos, parece ser el elemento sustantivo, mayúsculo, de, de todos los otros valores. Entonces, tenemos una ley uh -huh. que le obliga a las entidades públicas a una incorporación eh, el 4% o por encima del 4% de su planilla de personal, de las instituciones públicas y 2% de sus planillas de las privadas. Quiere decir que todas las entidades, empresas, instituciones privadas o alcaldías, gobernación, descentralizadas, ministerios desconcentradas, etc., todas tienen la obligación de absorber e incorporar personas con discapacidad. Y nosotros estamos hablando de darles posibilidad de trabajo, o sea, no de limosna, de un espacio donde pueda desarrollar estas personas sus propias capacidades. ¿Existe una, una, una precisión sobre esto que nos está explicando? Le dice existe eh, el compromiso, me refiero, y, y la predisposición oh, eh, en los diferentes espacios, porque esto es en públicos, obviamente, pero también involucra al sector privado. Absolutamente. Pasa que 2%... Uh -huh. mmm, la norma dice, ¿no? Es menor que en el caso del Ecuador, que es cuatro de las empresas. Es decir, si alguien escucha a, eh, con lo que yo voy a decir, con eco, es decir, estamos hablando de que la sociedad, el colectivo, las empresas, le den posibilidades a las personas con discapacidad, le den un empleo, le den una posibilidad de ganar su propio sustento, su propio salario y desarrollen su propio trabajo. Es realmente importante, y, pero esta es una parte, Gabriela, porque eh, en nuestra percepción el conjunto de toda la sociedad debería involucrarse en esto, en el trato, en la solidaridad, en las condiciones físicas, eh, por eso es que nosotros hablamos no de inclusión, no de... Eh, eh, solo inclusión laboral, sino, sino una inclusión social completa e integral. ¿Qué significa trabajo, solidaridad, ambientes, eh, norma, ley, conciencia, eh, capacidad en la sociedad de entender estos temas, etcétera, etcétera? Ahora lo que corresponde en lo que estamos trabajando es en la inserción laboral de estas personas y, como tú decías, en la formación que justo estábamos revisando algo de nuestras redes sociales y de hecho esa es la, la consulta, ¿no? Y, y nos dicen, sí existe la norma que te dice el 4%, el 2%, pero ¿cuánto de eso se está cumpliendo en el país? Es una de las consultas. ¿Y cuánto el Estado está haciendo para, eh, uno, hacer cumplir y dos, mediar? Es lo que veníamos hablando, ¿no? Pero lo que ocurre es que el proceso no es tan sencillo sobre la base de que, eh, estos meses son muy conflictivos, muy difíciles. Estamos haciendo en este momento un, una evaluación de los alcances que tenemos y los vacíos, las deudas pendientes. Pasa que las empresas, las entidades, eh, no tienen acefalías permanentes. Las acefalías que nosotros estamos buscando dicho en otros términos, están ocupados y lo que tienen que hacer las empresas las instituciones, es racionalizar, mover su personal para que personas con discapacidad pueden incorporarse. O sea, se los hemos dicho incluso a los dirigentes de las personas con discapacidad, el espacio no lo estaba esperando a ellos, esos espacios están ocupados. Entonces las empresas tienen que mover y aquellas que están en crecimiento, por, por supuesto, tendrán mejores condiciones, las que no tienen que ...sufrir un proceso de racionalización... ...pero yo te digo Gabriela... ...que el proceso de... ...inserción laboral... ...en las empresas eh, públicas... ...se ha estado desarrollando... ...y en las empresas privadas... ...también... ...pero con mayor lentitud... ...por eso es que nosotros les hemos hecho una propuesta a los privados... ...para que agilicen ese proceso... ...bajo el... ...programa del PAE-2 donde nosotros ofrecemos seis meses de estipendio, lo que sería un salario mínimo hacia arriba, para que las empresas los capaciten, los formen en el proceso, en el taller, en la práctica, en el ejercicio mismo. Y en esos seis meses eh, puedan probar a la gente pasado el cual deberían ah, incorporarlos de manera indefinida. Es decir, pero no solo eso, sino que, las empresas cuando nos piden determinadas características del personal, nosotros les mandamos una lista, le llamamos la lista corta, para que ellos escojan, porque nosotros no le escogemos a las personas. Les mandamos una lista para que ellos entrevisten, vean su peculiaridad, sus, su experiencia, etc. ¿no? Y estas personas además, entre otras cosas, tienen un seguro. Entonces, a las empresas le estamos dando todas las posibilidades para que puedan... ...incorporar, absorber mano de obra. Eh, quiero comentarte, Gabriela, que eh, como consecuencia de mayo a la fecha... ...hemos incorporado a um, eh, 39 personas ¿no? en ese proceso... ...y 40 por la vía de la bolsa. Eso quiere decir que estamos hablando de 79, unos 80 aproximadamente personas... ...en este proceso... Y tenemos en la lista eh, del FIE 58. Ellos nos piden 58 personas. y, y este sea, es... como en, en institución privada les están pidiendo 58 sí. personas con discapacidad. Con discapacidad. Sí. Las mismas van a ser eh, también capacitadas. Sí. Y el BDP uh -huh. 13. Y es acá donde tenemos una dificultad porque... El nivel de ejercicio profesional y de empleo de estas entidades son más exigentes. Y es ahí donde tenemos la dificultad de encontrar a las personas con discapacidad en condiciones profesionales o técnicas para poder responder. Entonces, esto ya lo habíamos identificado y por esa razón... Nuestro piloto ha iniciado en el primer eh, ciclo, la primera ronda, uh -huh. que estamos cerrando en estos días, lo, lo vamos a hacer el eh, jueves 13 creo, si no me equivoco, la clausura de este proceso de capacitación y formación. El 2019 vamos a iniciar otro, con otras temáticas, en función de lo que vemos en el mercado, lo que necesitan las empresas. Por supuesto, eh, nos, nos gustaría que había ya la trabaje con nosotros, le den espacio, pensamos que hay personas que podrían eh, cumplir una función de la misma forma que muchas empresas, te das cuenta. Entonces, eh, es un trabajo bastante interesante. Eh, pero de hecho es un compromiso de, de, de todos yo, le, yo empezaba la entrevista precisamente en ese sentido eh, Señalando lo siguiente ¿no? que, que eso está en la norma Eso está establecido Y, y el trabajo tiene que ser eh, Precisamente enfocado en, en ese tema y, y de verdad es importante Estos indicadores que usted nos da Porque recuerdo cuando presentaban el este piloto para decir, sí, queremos que no que, que ingresen, pero hay que cualificar el trabajo de las personas. Sí. Y esto les va a permitir, obviamente, también tener mejores ingresos y mejores condiciones laborales. Hoy se está viendo ya esos pequeños resultados. ¿A cuánto tiempo estamos de, de la implementación de este piloto? Eh, dos meses. ¿En dos meses si se tiene...? El, el, de, el educativo. Uh -huh. El plan como tal hemos comenzado en, en mayo. ¿no? Uh -huh. en, de mayo aquí, para personas con discapacidad y para otras personas que no tienen discapacidad, Gabriela, estamos en los 2.160 personas que en eh, proceso. A nosotros nos parece importante, interesante, porque eh, sin cansarnos repetimos que nosotros somos el país que tiene la tasa de exposición más baja, 4.5, 4.1, decía la ministra de Planificación hace un par de meses la más baja de la Adicionalmente a esta tasa baja está el PAE, o sea, el PAE trabajando en una mayor inserción laboral, porque pensamos que el, eh, tiene que ver con las personas, con su futuro y su uh -huh. futuro tiene que ver con su empleo. Y para el gobierno significa uh, desarrollo y la posibilidad de abandonar las políticas prebendales de limos, Sí, tiene doble sentido. Entonces, a nosotros de verdad que nos interesa el desarrollo, el progreso, que les vaya bien a las empresas, que les vaya bien a las regiones. Y solo eso puede hacerse en la medida que hay desarrollo. Y el desarrollo significa absorción de mano de obra. Evidentemente. Y se necesita precisamente esta inserción, se necesita este trabajo, nos agrada estos indicadores y, y no necesitamos ¿no? un día internacional o el día de las personas con discapacidad, eso es un trabajo constante, permanente. Estimula, ¿no, Gabriela? Estimula, nosotros no hemos descubierto todavía una píldora que, sea, que sirva para sensibilizar a los empresarios, a los que tienen emprendimiento, ...pero sí tenemos oh, un programa, nuestra voz, nuestra voluntad... ...nuestra capacidad de movernos por todo lado... ...para que compartan eh, un esfuerzo que tiene una alta dosis... ...de, uh -huh. de humanidad y de solidaridad. Solidaridad es eh, jugarse el mismo destino juntos... ...no uh -huh. es limos, eh, no es, mismo, es, un, es otra, otro elemento cualitativo... Quiero agradecer por habernos acompañado. Víctor, estos minutos y cuando gusto, siempre bienvenido a Villala. Muchas gracias por aquí. Víctor Flores nos ha acompañado, director general de empleo. A propósito de este trabajo, queríamos socializarlo, conocerlo un poco y esto que haga precisamente lo que nos decía, comprometernos y que existe esta solidaridad en este trabajo conjunto de la construcción también de nuestra sociedad. Vamos a una pausa, cumplimos con nuestros auspiciadores y retornamos.